Hola qué tal, en este video les voy a enseñar a hacer las Nesting Tables de Joseph Albers Es un juego de cuatro mesas que eh, tienen la particularidad de poder ensamblarse una encima de otra Son idénticas, solo cambian de tamaño, por lo que hacerla en Fusion va a ser muy fácil Nos vamos directo al programa y voy a comenzar con un sketch en la vista frontal Agarro mi plano y voy a comenzar con un rectángulo. Vamos a agarrar los rectángulos y por aquí tenemos este de dos puntos. Listo, voy a seleccionar esta línea y junto con control selecciono este punto y lo voy a decir midpoint para que me lo deje centrado. Muy bien, ahora vamos a poner dimensiones con la tecla D. Voy a ponerle de altura, solo para tenerlo como referencia, no significa que sean las alturas reales. Voy a dejarle 200 milímetros de alto y 200 milímetros de ancho. Ahí está con esto. y Vamos a extruir, tecla E, extruyo. Voy a extruir de manera simétrica para que me quede todo centrado. Voy a seleccionar el menú de aquí, simétrico, y la distancia va a ser de 200. Sin embargo, como es para los dos lados, 100 y 100, así que pongo 100 solamente. Listo, ya tengo un cubo. Regreso a la vista frontal. Voy a poner nuevamente la imagen para ver que tiene hueco por abajo. Entonces, vamos a comenzar con otro sketch nuevamente sobre esta cara. Vean, está sobre la cara frontal. Voy a hacer un rectángulo, dibujo rápidamente, y ahora voy a definir los espesores que tienen las patitas de madera. Yo creo que sería suficiente con 15 porque se ven realmente delgadas. Vamos a ponerle 15 en todos los lados para que tenga el mismo tamaño. Listo, ya que está hecho, voy a seleccionar la tecla E para extruir y un corte por acá. Listo, ya está hueco. Ahora regresamos a la imagen y vemos que está hueco también de lado, visto. De una vista lateral, me voy a right, agarro el rectángulo otra vez y nuevamente dibujo esto. Voy a volver a poner medidas con la tecla D, lo dejo aquí en 15. Nuevamente 15 y por último 15 de este otro lado. Listo. Ya está terminado, selecciono esta área y corto hasta acá. Listo, ya tenemos lo más sencillo. Y vamos a ponerle material de una vez para que se vaya viendo bien. Vamos a agarrar una apariencia... Desde el menú vamos a buscar Wood. Aquí está Wood. Abrimos la carpeta y agarro cualquier madera, simplemente para darle ya una apariencia. Está la madera, igual voy a ponerle una un poquito más clara. Esta me gusta, excelente. Bien, muy bien. Regresamos y lo único que faltaría para hacer uno de los, una de las mesas es el asiento o la base. Ok, Voy a empezar con clic aquí y un nuevo rectángulo. Voy a arrastrarlo hasta acá y el espesor de ese asiento, de esa tabla madera, como me gusta decirle, es un poco más grueso que las mismas patitas, así que lo voy a hacer de este espesor y voy a acercarlo hasta el otro lado. No le voy a decir que me lo una como parte del cuerpo, sino que es un cuerpo completamente separado, así que voy a seleccionar aquí New Body. New Body, ok, y ya está. Nuevamente, voy a ver aquí y veo que es negro y el otro es otro color, así que voy a Apariencias a este nuevo body que acabo de crear y en apariencias voy a buscar algún color negro lo voy a buscar en pinturas está la carpeta pinturas mm. tal vez me funcione este negro a esta y finalmente como pueden ver cada parte superior de ellas tiene una Diferent un color diferente voy a descargar este azul por el momento y voy a seleccionar aquí que solo en faces no bodies que lo aplique el color el material y lo pongo por aquí encima y listo ya está, ya está la primera mesa, así de fácil es hacerlas. Y ahora vamos a hacer las otras tres mesas. Para ello, abro la carpeta de body, selecciono el body 1 y el body 2, control C y control V para pegarlas. Y control V, con eso pegamos y vean, ya tengo otra mesita, la voy a hacer a un ladito. Y sin dejar de seleccionarla, voy a decirle scale, me pregunta entidades que quiero escalar, voy a decirle que el 3 y el 4 que son los últimos que, que pegué y voy a agregarle su escala. En este caso a la escala le voy a dejar 1.1, me parece que con eso... no, 1.2. Hay que ver bien las alturas, ahí está, 1.2. 1.2 parece bien la escala, vamos a mover estos cuerpos con la tecla M y los muevo para acá. Ahí está, no pegan, no chocan, excelente. Y ahora para atrás. Ahí está, de lujo, ya está. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Selecciono 3 y 4, control C, control B. tengo nuevos cuerpos, los voy a hacer un ladito. Nuevamente el 6 y el 5 los selecciono para escalarlos desde el menú Modify, Scale. Y 1.2, que es me parece lo que habíamos hecho. Lo dejo en 1.2, igual se puede modificar, no hay problema. Le pongo Move para ver si sí era, y perfecto. Si era 1.2, voy a acomodarlo aquí. Ahora lo veo de lado, lo hago para atrás, y perfecto. Ahora vamos con la última mesa. Voy a seleccionar las 5 y las 6, control c control v Tengo mis nuevas mesas, y me voy a Scale. Scale 7 y 8, nuevamente. Y la escala recordamos que habíamos puesto 1.2 vamos a poner el 1.2, se escala, perfecto, selecciono nuevamente el cuerpo 8 y el cuerpo 7 para moverlos y lo posiciono muy bien, me voy de lado, lo hago para atrás, el esto, todo perfecto, aquí están las mesas, ya lo único que faltaría para darle ese toque de gracia sería colorear las bases, naranja, amarillo y blanco, vamos a buscar esos colores en las apariencias. Vamos al menú de apariencias y dentro de las pinturas, aquí hay un blanco, me agrada este blanco, se lo voy a colocar a esta cara. Muy bien, al parecer el programa no cuenta con un naranja, voy a ponerle esta pintura roja. Es todo, lo único que faltaría es ustedes acomodarla como ustedes desean, de hecho voy a separarlas un poquito, solo para que se pueda apreciar. Más cada una de las mesas. Voy a mover estas para acá. Listo. Voy a seleccionar esta mesa. La voy a mover también para atrás. Y voy a seleccionar la primera mesa y la voy a mover hacia adelante. Ahí está. Se puede ver mejor. Y eso es todo con esto. Espero les haya gustado este video. Cualquier duda pueden ponerla en los comentarios. ¡Hasta la próxima!